Esta noche queremos saludar y agradecer al gerente nacional de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el ingeniero Miguel Navia, que nos acompaña. Muchas gracias, eh, gerente. Buenas noches. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Muy buenas noches a todos, a toda la tu, tu audiencia. Bien, eh, hablemos de este nuevo pozo descubierto. Eh, por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. ¿Cómo se llega a lo que ocurría ayer en Yapacaní? ¿Cuánto tiempo de proceso, la inversión y qué significa para nuestro país? Sí, claro que sí. Eh, la perforación del pozo exploratorio yopx 1 permitió realizar un nuevo descubrimiento de gas y condensado en el nivel superior de la formación PETACA. que fue confirmado a través de la prueba de formación inicial. Se, obtuvieron, se obtuvo una producción durante esta prueba de 1.4 millones de pies cúbicos y 115 barriles por día de condensado, de 65 grados API, sin corte de agua, que es bastante importante. Y bueno, nosotros estamos muy contentos porque este es el primer pozo en realidad de una campaña intensa de perforación que estamos realizando. Actualmente tenemos tres equipos en perforación de forma simultánea, es, eh, como IPF Casa Matriz, ¿no? Y ha sido y ha sido una planificación que data en realidad, como explicó el señor presidente eh, eh, de la empresa eh, desde el 2021, ¿no? En el cual se trabajó en un plan de reactivación del upstream, ¿no? El, el cual fue publicado a, a mediados del 2021. Entonces desde ahí empezó la planificación y realmente fue, un, se empezó a perforar en un tiempo récord, ¿no? pero el año pasado se hizo toda la parte de, eh, de contrataciones, presentaciones y planificación, ya para este año eh, empezar a, a perforar más pozos. Empezamos el año pasado con la perforación de un pozo eh, que se llama el Pozo Mayera Centro X1, que se encuentra en el, el departamento de La Paz. Este año empezamos con la perforación de dos pozos, el Pozo Yop X1, el que el descubridor que ahora ¿no? es eh, de un nuevo campo y también empezamos la perforación del pozo Yarará X2 que es el segundo pozo de otro nuevo campo que es eh, el campo Yarará ¿no? que ha tenido una, una muy buena producción en cuanto a crudo en su extendida Adicionalmente estamos, estamos proyectando, estamos ejecutando las primeras fases que son la construcción de camino y planchada de, eh, del, del pozo Bermejo X46 en Tarija, también de Yapucaite X1 en, en Sucre, ¿no? en Chuquisaca, y también eh, del pozo eh, Iñau X3D, en, también en Chuquisaca. ¿no? Entonces, tenemos ahorita proyectos, eh, digamos, en casi todos los departamentos, o en varios departamentos, como. como como brazo operativo de IPFB, la gerencia está, con, está comprometida con el, con el plan de reactivación, así como también con la administración de los campos que vienen llegando de otras empresas operadoras, como hoy por hoy operamos el campo, el campo Bermejo Toro y también operamos la vertiente y muy pronto muchos campos más. ¿no? Eh, en realidad, el, proyecto, el plan de reactivación... Son más de 30 proyectos, de los cuales este año vamos, vamos a perforar varios. Una vez de que terminemos la, de, de instalar el empaque de grava eh, en este pozo y coloquemos la completación final, vamos a llevar esta torre de perforación que ven en el fondo, vamos a llevarla para, ese, para el proyecto Chanel West X1, que es un pozo de investigación estratigráfica cerca del área, eh, donde, que nos va a dar mucha más información para eh, entender y comprender el sistema petrolífero, eh, hidrocarburífero de esta cuenca, ¿no? del Búmera que nosotros le llamamos. ¿Por qué nos interesa conocerlo? Porque cuando perforamos el pozo Yopex-1, en la formación Yantata hemos encontrado un petróleo de aproximadamente 30 grados API, ¿no? Con interesantes, que, que una vez que se hizo el estudio con refinación, puedo dar interesantes cortes de, de diésel, kerosene, ¿no? Entonces, es un petróleo que vamos a extraer en un segundo proyecto que vamos a hacer eh, en Yope, ¿no? En este nuevo campo que ha sido descubierto por el pozo Yope X1, inicialmente por eh, el reservorio Petaca eh, con gas y condensado. Es decir que, por ejemplo, en las expectativas de la corporación YPFB, está que a partir de este pozo se pueda a empezar a producir con estos 115 barriles de petróleo que ya está produciendo este pozo, se pueda empezar a, eh, diríamos, industrializar y poder obtener otro tipo de combustibles como el diésel, reduciendo así la importación de este combustible utilizado sobre todo para el agro. Eh, sí, en realidad inicialmente nosotros vamos a hacer, el siguiente paso es hacer una prueba de producción extendida, en la cual vamos a determinar el, el choque, el choque eh, con mejor potencial del pozo. Si bien ahorita producimos 115 barriles de condensado eh, eh, de, este, de reservorio petaca, vamos a poder, poder probar a más choques, eh, choque es la restricción que le damos al pozo. Eh, porque ya vamos a tener el empaque de grava colocado y la terminación colocada. Es decir que una vez de que determinamos cuánto va a ser la máxima producción que pueda aportar el pozo de forma continua, eh, tanto desde el punto de vista de caudal como de presión, eh, vamos a poder ya diseñar las facilidades y como nos encontramos muy próximos a la planta Sirari, nos vamos a conectar eh, a la planta Sirari. Ya hay un proyecto que... De, de conexión del pozo Yarara X1 que se encuentra a 8 kilómetros de este pozo entonces básicamente eh, nos vamos a ir acoplando a ese proyecto para poder tener una producción temprana una vez, una vez realizada la prueba extendida del pozo eh, Gerente nos dejó entre líneas ver un poquito que en, en este año puede haber otras buenas noticias en torno a pozos eh, hidrocarburíferos. No sé si nos puede adelantar algo más, si se tiene previsto, por ejemplo, nos decía usted, exploraciones hay en todo el territorio nacional y si este año vamos a poder tener más buenas noticias como la que ayer nos brindaban. Claro que sí, ¿no? nosotros tenemos mucha expectativa, por ejemplo, este año, el pozo Yarara X2, eh, el, pozo, el pozo antecesor el Yarara X1, a, pro, pro, durante la prueba extendida tuvo una producción de 400 barriles de un crudo de más o menos 45 grados API eh, y bueno en nuestra expectativa es, es muy parecida en este caso y tiene una adicional que vamos a ir un poco más, vamos a ir más profundo y vamos a evaluar un reservorio un reservorio yantá ¿no? Que, que lo denominamos así nosotros, así que eh, es un pozo que eh, estaríamos terminándolo más o menos en unos cuatro, cuatro meses, ¿no? Es un aproximadamente cuatro meses. Así que muy pronto esperamos dar muy buenas noticias. La exploración sí es, un, es de alto riesgo, ¿no? Eh, las estadísticas dicen que de cada cuatro pozos perforados, uno sale exitoso, entonces que el primer pozo terminado y evaluado de la campaña exploratorio, exploratoria de IPFB haya sido exitoso para nosotros es muy aliciente y considerando que en este proyecto eh, no existe no existe otro otra empresa, digamos, como en un contrato de servicios petroleros, eh, significa que eh, el 100%, el 100% eh, de los ingresos por venta de hidrocarburos serán para el Estado Boliviano, que es una connotación bastante importante, ¿no? Entonces, um, eh, para nosotros es muy importante eh, también comentar que una mayor producción de gas es fundamental para seguir avanzando con la industrialización de hidrocarburos. Eh, gerente, queremos agradecerle esta noche, nos ha acompañado, no sé si tiene algún dato más eh, que brindarnos. Eh, queremos agradecerle nuevamente por estar esta noche junto a Via la Televisión. Muchísimas gracias por la invitación, que, tengo, que tengan una excelente noche. Igualmente, el gerente nacional de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, el ingeniero Miguel Navia, nos acompañó esta noche para hablar acerca de eh, lo que anunciaba ayer el presidente del estado, este nuevo pozo eh, que han que ya está produciendo 1,4 millones de pies cúbicos de gas por día, 115 Barriles de petróleo por día y que se convierte en un descubrimiento 100% boliviano a cargo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Ya nos adelantó el gerente que eh, se vienen otras buenas noticias en torno a materia de hidrocarburos.